Bienvenidos a otra entrega de Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Para finalizar la sección de dudas de hoy, lo hacemos con una pregunta que nos llega desde Barcelona. Kim quiere saber cómo solucionar la rotura de una rama producida por una tormenta de verano y cómo puede prevenirlas en el futuro. Hola Kim, no te alarmes, podía haber sido peor. Aquí van unos consejos para solucionar tu rotura y mejorar la resistencia de tus plantas frente a las típicas tormentas veraniegas o golpes de viento. La lluvia y el viento, en su justa medida, son grandes aliados de nuestras plantas, ya que ayudan a fortalecer sus tallos y a revitalizarlas, pero cuando nos enfrentamos a grandes tormentas, como las que se padecen al final del verano, pueden resultar fatales para nuestros cultivos. Los cogollos absorben el agua y ganan peso, pudiendo llegar a partir la rama, al igual que el viento debido al efecto vela, sobre todo las variedades más sativas. En caso de cultivo de exterior en maceta, la solución es sencilla. Acomoda tus plantas en un lugar más seguro, como un porche o incluso dentro de casa, hasta que pase la tormenta. Cuando es cultivo en tierra madre la cosa se complica un poco más. Una buena solución para la lluvia puede ser un toldo que la proteja. Evitaremos envolverla en plásticos o materiales aislantes que condensen la humedad ya que pueden provocar plagas o podredumbres. Para prevenir posibles roturas, una muy buena solución son los tutores, andamiajes y enmallados laterales lo que servirá de apoyo y evitará, en la mayoría de los casos, la rotura de las ramas. Pero cuando la catástrofe ya se ha producido, tendremos que actuar rápido y volver a colocar la rama en su posición original, aplicarle un cicatrizante, como por ejemplo propóleo, y encintar bien desde la base de la rotura. Si el tamaño de la planta puede hacer ceder la cinta, podemos entablillarla con la ayuda de una caña. La misma planta, con suerte, cicatrizará. No olvidéis tenerla en observación por si aparecieran podredumbres o plagas.